ciudadanos valientes que lograron ser testigos y hicieron las mil y una cosas para comunicarse con nosotros pudimos saber que en horas de la madrugada en una arepera de las Mercedes aquí en Caracas fue llevado detenido arbitrariamente nuevamente el diputado Gilbert Carlos quien se encontraba con algunos amigos, compañeros de trabajo. Una arepa y eh, llegó violentamente, como siempre, el eh, cuerpo de seguridad, entiendo que fue el SEBIN en esta oportunidad el que realizó el procedimiento ilegal, incluso hay otros detenidos, eh, funcionarios, empleados, perdón, de la, de la arepera que eh, supongo intentaron mediar y intentaron evitar la detención arbitraria de, del diputado y también están detenidos extraoficialmente eh, supimos que se encontraría en este momento el diputado Gilbert Caro en el helicoide y bueno, una vez más hacemos responsable al régimen usurpador de Nicolás Maduro y a todos los organismos de seguridad de la vida e integridad de nuestro diputado Gilbert Caro. Diputado, en esta oportunidad, ¿qué se sabe? ¿Por qué? No tenemos la más mínima idea. No se...